Bien, otra técnica muy empleada dentro de la mezcla es el hecho de subdividir una señal, por ejemplo en este caso un, un canal, lo vamos a subdividir frecuencialmente, tratando diferentemente por ejemplo en este caso la parte grave y por otro lado la parte aguda. Se puede hacer tanto a nivel frecuencial como por ejemplo hay gente que también lo utiliza a nivel de izquierda y derecha para tener una, una mayor un mayor posicionamiento de la imagen estéreo. Esto va en función de las necesidades que tengamos con cada una de las pistas. En este caso por ejemplo lo vamos a hacer para tratar de manera distinta la parte grave del, del la secuencia y la parte aguda de la secuencia. Yo en este caso en estudio one estoy empleando ¿vale? un sistema que me permite realizar una división directa, pero esto lo podéis utilizar, por ejemplo, en Ableton podéis utilizarlo desde el audio filter generando pues una subdivisión frecuencial mediante las cadenas a cada uno de ese rango frecuencial pues aplicarle los parámetros o los efectos que queráis. Entonces en este caso lo que hemos hecho es insertar un splitter que lo que hace es una diferenciación de rango frecuencial, llevándonos por un lado el, la información grave y por otro lado la, la información media alta y lo que hemos hecho es aplicarle una distorsión el, a la parte grave para ganarle un poco más de cuerpo y en la parte aguda incorporarle un delay. El resultado Esto lo que nos permite es evidentemente trabajar en una pista unitaria, en una única, un único sonido, te permite subdividir la señal y trabajarla de manera distinta, en este caso en el rango frecuencial. Yo, por ejemplo, es algo que utilizo bastante a menudo en una caja. Entonces me permite tener un snare y ese snare poder, por ejemplo, darle más cuerpo a su parte grave, darle distorsión y, por ejemplo, añadirle un poco de reverberación en su parte media, su parte media aguda. Por lo cual consigo, en un único proceso, por decirlo de alguna manera, tener toda la caja controlada y con el resultado final que, que necesitaba. Es tan sencillo como subdividir la señal en, distintas, en di distintas partes. Por ejemplo, también es muy empleado en, en un lead de, de depende qué estilos de, dentro de la música electrónica. Lo que nos permite es, por ejemplo, agrupar, en muchas ocasiones están utilizando varias capas de leads, entonces lo que nos permite es agrupar esas capas en un único grupo y ese grupo procesarlo. Procesar la parte grave y la parte aguda de manera distinta, por ejemplo, aportándole algo de distorsión a la parte grave media y procesos por ejemplo de chorus o de fase a la parte aguda, por lo cual nos permite es como si tuvieras un procesamiento realmente mid-side dentro de un, un, único, un único canal con distintos procesos. Entonces al fin y al cabo es obtener el resultado que quieres dividiendo la señal entre parte grave y parte aguda. Como siempre espero que estas técnicas, en este caso este, esta subdivisión eh, frecuencial dentro de una misma pista, os sea muy útil y que la utilicéis en vuestros próximos trabajos.